Quería salir una consulta. Ah, entonces, ¿no? Buenas noches, profesora. Buenas noches, Walter, dime. Doctora, disculpe, eh, a mí me faltaba el primer parcial porque Ahí. no había podido, este, no me había podido habilitar mi matrícula. El otro yo no estaba atrás de eso y justo me había, había mandado ahora un correo. Me habían no, dicho usted, que les no, iban usted. a mandar un correo, les iban a derivar el correo, creo que a los docentes. No sé si, de verdad sí, igual, estaba preocupado. Sí, ya por me eso, no sé cómo... la semana pasada ya habíamos coordinado que voy a coordinar contigo para ver cómo subsanar esa nota. Ya, doctora, un favor. Porque, por ejemplo, ayer el doctor de. de, de Derecho laboral, me había habilitado la. ¿Cómo decir? Me había habilitado para yo poder dar el examen, y ayer he dado justo en su curso, he, he dado el examen. Dije, capaz será así, no sé cómo será, no. Dije, ya, ya, doctor, entonces quedo a en la espera de coordinarnos. Sí, a ver, para que iniciemos. Ya, pero me tienen que indicar quiénes son, cuál es el grupo y cómo están conformados. Sí, doctora, buenas noches. Un segundito, doctora, que mi audio está... con Sí, tu audio está con eco. Tienen que solucionar el tema de su audio. Buenas noches, doctora. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, ahora La sí se escucha mejor. Ok. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañero. Eh, nuestro grupo eh, va a presentar este momento. Los integrantes son Alvarado Guerra Mirza, Calderón Pecha, Alcides Manuel, Condori Capcha, Isidro, Cruzado Luján, Nancy Isabel Faustino Díaz eson Monroy Vía, Mirta Jacqueline, Obregón Moreno, Judith, Palomi, Judith Palomino, Custado Alejandra del Rosario, Ramírez Rodríguez, Mónica, Salazabla, hay una leyba bañera, por favor, para que inicie la presentación. señor juez. Buenas noches doctora, eh, en esta ocasión eh, vamos a presentar una audiencia única de proceso laboral, en el papel de juez estará a cargo del señor Manuel Alcides Calderón, eh, el papel del secretario, la señora Nancy Cruzado, en el papel del, de los demandados, oh, perdón, de los demandantes, el señor Guillermo Salazar Ponce y Isidro Condori Capcha, en el papel de y defensa técnica conjunta de los demandan, demandantes, la señora Mirza Alvarado Guerra eh, Saray, y la señora Saraí. En el papel del deman, demandan, de la defensa técnica del demandado, quien les habla, Monroy Villa, Mirta y Aquelín. Muchas gracias. Damos inicio, doctora, a la audiencia. en sede de la Corte Superior de Justicia de Chincha durante el quinto juzgado de palestrado laboral que despachó el juez Alcides Manuel Calderón Peche secretaria Nancy Cruzado tengan ustedes muy buenas noches vamos a dar inicio a la audiencia única a través de la videoconferencia con sistema colaborativos audiencia señalada ...como fecha para el día 25 de junio del año 2022. horas 6 y 45 de la noche. En el expediente 118-2019. En los autos seguidos... ...por los demandantes... ...Guillermo Salazar Ponce y Ciro Condor y Capcha... ...contra el demandado... Epson Faustino Díaz, representante legal de la empresa Fava SAC. La materia sobre indemnización por despido arbitrario, beneficios sociales, incluye vacaciones truncas, gratificaciones y demás conceptos. Esta audiencia de juzgamiento se da con la nueva ley laboral 29497. Sírvase primero acreditar la defensa técnica de los demandantes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a mi colega de la defensa técnica de los demandados. Se dirige la abogada Mir Alvarado Guerra con domicilio procesal calle César tres 237 Chincha Alta, departamento de ICA, con colegiatura del ilustre colegio de abogados número 2324. Señalo casilla electrónica 70523. Correo institucional romerojc@gmail.com y número de contacto 933-85745. En esta oportunidad, defensa técnica de los ciudadanos Guillermo Ricardo Salazar Ponce e Isidro Condori Capcha, quienes se encuentran en la presente sala virtual de audiencias. Eso por mi parte, señor magistrado. Y la otra defensora técnica Sí, buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a, a la defensa técnica del con domicilio procesal en San Salvador 123 Chincha, con colegiatura del Ilustre Colegio Ubal, 678. Señalo casilla electrónica 70521, También, con perdón, con correo institucional ese sarmiento arroba 10 y más... Punto, o, punto p y número de contacto 935-214-515. También defensa técnica de los ciudadanos, Guillermo Salazar Ponce e Isidro y Cacha, quienes se encuentran en la presente sala virtual de audiencias para su debida acreditación, señor magistrado. Correcto. Siguiendo entonces, sírvase acreditar a los demandantes, señor Guillermo Salazar Ponce. Gracias. Buenas noches, señor magistrado. Y presentes. Mi nombre es Guillermo Ricardo Salazar Ponce, con DNI 07980196, con domicilio Los Girasoles 359 Chinch. Número telefónico 972 206 516, correo electrónico ricardo gmail.com. Gracias, señor magistrado. Correcto. Al co-demandante Isidro Condori Captcha. Isidro Condori Captcha. Con. Identificado con DNI número 433648, con correo electrónico, isdrop.com, domiciliado en el Quirón Los Chancas, Universidad Villa Concepción, Chincha Alta. Correcto, muchas gracias. Por favor, también acreditarse la parte demandada. Buenas noches, señor magistrado. Eh, la defensa técnica de la parte demandante. Mi nombre es Mirta Jacqueline Monroy Villa con DNI 42877110. Abogada con domicilio procesal Sábanas Limpias, número 24, con colegiatura número 1245 y registro 345123, casilla electrónica 784470. Con número de celular 982-611-324. Defensa técnica de la empresa demandada importadora Fava SAC. Con RUP 2066-784-750. Y con domicilio real para su debida presentación, señor magistrado. Correcto. A la parte demandada, al señor Exxon Faustino Díaz, sírvase acreditar también, por favor. Buenas tardes, señor magistrado, y a los presentes. Mi nombre es Exxon Faustino Díaz, con DNI 4145-3504, con domicilio en Calle Italia 209, el Carmen Chincha. Soy titular gerente de la empresa importadora Fabasac, con número de RUC 2060-67 ochenta y cuatro siete cincuenta con domicilio real Girón seis sesenta chincha gracias correcto doctores y partes procesales para hacerles una consulta existe alguna objeción respecto a la forma virtual por la que se está llevando a cabo esta audiencia señor guillermo señor isidro a sus abogados a la parte demandada, igual forma, al demandado Faustino, a ver, háganos llevar sus opiniones. Por la parte demandada, ninguna objeción, señor magistrado. Correcto. Por la parte demandada. demandada La parte demandada está de acuerdo, señor magistrado. Bien. En vista que no hay objeción alguna, se deja constancia en autos que ambas partes están de acuerdo para llevar a cabo esta audiencia. Virtual, la misma que se hace de conocimiento, la resolución es pedida por el Consejo Ejecutivo de Poder Judicial, quien va de lectura y secretaria, la señorita Nancy. Bien, vamos a dejar constancia que las partes manifestaron que no existe objeción para llevar a cabo esta audiencia virtual. Asimismo, se hace de conocimiento con la resolución 1506-2020 por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el artículo número uno resuelve establecer la validez de actos procesales que realizan los órganos jurisdiccionales de emergencia por acceso remoto y solo es por excepción de forma física, los cuales tienen plena eficacia, esta resolución ha sido siempre recitada con el oficio circular 15 -2020 del 30 de mayo del 2020, como lo señala la validez de los actos procesales. Comprende las audiencias, realización de audiencias vistas las causas, informes laborales de forma remota, es decir, en forma virtual. En cuanto a las reglas de conducta que rigen esta audiencia, están establecidas en el artículo 11 de la Ley Procesal de Trabajo. Que establece que debemos guardar respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la audiencia. Está prohibido agraviar e interrumpir mientras se hace el uso de la palabra, usar teléfonos celulares u otros análogos sin autorización del juez, abandonar injustificadamente la sala de audiencia, así como cualquier expresión de aprobación o censura. Así como la colaboración en la labor de merecidas sanciones, ¿por qué? Por alegar hechos falsos o ofrecer medios probatorios. Obstruir la, la actuación dilaciones o que provoquen injustificadamente la suspensión de la audiencia o desobedecer las órdenes dispuestas por el juez. En consecuencia, a las partes se les recomienda apagar sus celulares y diferentes medios de comunicación que puedan interrumpir esta audiencia. Bueno, habiéndosele puesto en conocimiento a las partes procesales, a los abogados, pues proseguimos con el desarrollo de la audiencia. Se le hace entrega la contestación de la demanda en este acto, y también se le invita a las partes a llegar a una conciliación de, de surtir efecto, pues finalice el proceso en la forma más expeditiva y así evitar gastos innecesarios. Por lo que se le invita a las partes a escuchar a la parte demandante, a la parte demandada, a su defensa técnica señor magistrado por esta parte procesal la parte de los demandantes estamos dispuestos a llevar un acuerdo conciliatorio con los demandados bien, gracias a la parte demandada señor magistrado, la parte demanda, demandada también está eh, dispuesta a llegar a un a llegar a una conciliación en la medida de lo posible doctor correcto entonces existiendo ese ánimo esa, para zanjar esta controversia entonces pues les invocamos que nos haga llegar su propuesta la parte demandante Muchas gracias señor magistrado en principio esta defensa quiere precisar para vuestro conocimiento y para que tenga en cuenta al momento de emitir una sentencia que nuestros patrocinados han elaborado, han elaborado en la empresa importadora fabasac desde la fecha primero de abril del 2019 y que en la actualidad no tienen ningún vínculo laboral con la empresa, dado que fueron víctimas de un despido arbitrario sin causa justa. También se tiene que tener en cuenta, señor magistrado, que para llegar a un acuerdo conciliatorio que nuestros patrocinados percibían una remuneración bajo el sueldo mínimo que entonces era el monto de 930 soles. Y dentro de las pretensiones de nuestra demanda se debe tener en cuenta que dentro de este prospecto de conciliación que esta defensa solicita por concepto de indemnización por despido arbitrario, ha ocurrido el 30 de abril del 2022 el monto secundario de 7,440 soles. Además de ello, señor magistrado, se solicita el reconocimiento y el pago de los beneficios sociales, siendo los siguientes que paso a mencionar por concepto de compensación por tiempo de servicios. Con Excepto de las ratificaciones legales, vacaciones truncas. El señor magistrado, esta defensa expresa que para llegar a una conciliación solicitamos el 80% de lo peticionado, para así llegar a un acuerdo, siendo la suma total de 15,252 soles. Esto sería todo por nuestra parte, señor magistrado. Es lo solicitado por esta defensa técnica. Correcto. Tomamos nota, señorita secretaria. Entonces, corremos traslado a escuchar a la parte de la defensa de la demandada. Muchas gracias, señor magistrado. En representación de la empresa importadora Favasac, argumento lo siguiente. Los señores Guillermo Salazar... Ponce e Isidro Condori y Capcha, A quienes debo precisar se les cumplió con el pago de las gratificaciones los cuales vienen a ser un total de 5580 mil soles, suma que fue pagada a cada una de las partes. Siendo este un monto, siendo este el monto, una tercera parte de la pretensión solicitada en la demanda. Ahora señor magistrado, los señores Guillermo Salazar Ponce e Isidro Condor y Captcha, a quienes se les ha venido se les ha pagado se les ha pagado sus haberes los mismos que quedaron comprobados con las boletas de pago las mismas que se fueron adjuntas a la contestación de la demanda. Por ello, estamos dispuestos a pagar solamente el 50% de lo solicitado, que viene a ser el monto de 7762 soles, ya que consideramos que no fue un despido arbitrario eh, existiendo una carta de despido con causa justificada teniendo en cuenta esto señor magistrado, es todo por nuestra, por nuestra parte, muchas gracias bien a las partes pues se deja constancias que no han llegado a un acuerdo conciliatorio la misma que ha sido frustrada en este acto se prosigue con la demanda de indemnización despido prioritario beneficios sociales, truncas, ratificaciones y demás conceptos que forman parte de su cálculo de reclamo del 1 de abril del año 2019 al 30 de abril del año 2022. Teniendo en cuenta que hay un monto secundario que es de 7.440, los demandantes mantienen el vínculo laboral con el demandado y a pararse sus derechos, se deberá ordenar monto de sus respectivas cuentas corrientes. El autor aún tiene cuenta corriente que es de conocimiento de los demandantes. Además, las peticiones de costas y costos de eh, su petitoria en el presente proceso, la parte demandada ha contestado por tanto, al calificarse se procede, se corre traslado a la actora por lo que pasaremos en estos actos a los alegatos orales iniciales. La parte demandante, la parte demandante, la autora tiene usted el uso de la palabra para que pueda fundamentar los hechos de su pretensión en defensa de sus patrocinados. mandada no considera los hechos expuestos en la demanda que hemos presentado y que por derecho le corresponde a nuestros patrocinados. Debemos tener en cuenta que en una conciliación ambas partes tienen que salir ganadoras. En este caso, la empresa importadora, Pavasac solo considera sus intereses más no está considerando lo que la ley corresponde a nuestros patrocinados por ser personas profesionales y como lo expresamos en la pretensión ya mencionada el 80% de los solicitados son estas pretensiones, señor magistrado. De no llegar a este porcentaje, esta defensa manifiesta que no se encuentra de acuerdo con lo indicado por la parte demandada, dado que es un monto demasiado inferior a lo pretendido. Es todo, señor magistrado. a los autos. Bien, gracias, doctora. Ahora quiero escuchar a la parte del abogado de la parte demandada. ¿Tiene usted el uso de la palabra... Gracias, señor magistrado. En cuanto a las, a las pretensiones de los señores Guillermo Salazar Ponce e Isidro Condori Capcha, esto se basa en que ha sido un despido arbitrario y no se ha cumplido con el pago de sus beneficios laborales. En este caso, los señores Guillermo Salazar Ponce e Isidro Condori se resistían a cumplir con las órdenes relacionadas a su cargo, en reiteradas veces se les llamó la atención, tomando así como decisión emitir un memorándum por el gerente de la empresa, advirtiendo que la próxima llamada de atención se le realizaría el despido, optando así por realizar el despido ya que, la, ya que los señores volvieron a cometer la falta grave. Ahora, señor magistrado, referente al pago de, los, de sus beneficios, en la contestación de la demanda se han emitido las boletas de pago en las cuales consta el pago de su remuneración fija, así como también los aguinaldos correspondientes al mes de julio y diciembre. Eso sería todo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Los documentos han sido agregados para tener presente en su momento de resolver. Bien, se efectuaron los alegatos iniciales por la cual pasamos a emitir los medios de prueba. En el caso de estar conforme con los medios de prueba, aparte demandante, le concedemos y le escuchamos. Sí, señor magistrado, estamos conformes. ¿Está conforme con los medios de prueba, aparte demandada? Sí, señor magistrado, conforme. Bien, entonces, pasamos a realizar los medios de prueba. Por favor, parte demandante, ¿puede realizar Muchas su medios de prueba? los mismos que han sido emitidos. ¿Sí? ¿Correcto? siga doctora, siga. Muchas gracias, señor magistrado. En principio, esta defensa técnica tiene dos medios de prueba. El primero tenemos el contrato de trabajo desde la fecha 1 de abril de 2019 hasta el 30 de noviembre del año 2022. esto señor magistrado acredita el vínculo laboral entre mis patrocinados y la empresa demandada Fadasap. Como segunda prueba tenemos las boletas de pago que solo acreditan la remuneración mínima que percibía mis patrocinados y que advierte que solo fue pagado por ello, mas no figura dentro de las mismas el pago de los beneficios sociales que le correspondía. Es todo, señor magistrado. Bien, parte demandada puede utilizar sus medios de prueba admitidas. Sí, señor magistrado. Nosotros hemos presentado como medio probatorio las planillas de pago del periodo del 2019 al 2022, junto con él, el pago de remuneración fija y el pago de gratificación. También hemos apuntado el memorándum que acredita que no ha sido un despido arbitrario como los demanda demandantes quieren hacer ver. Así también se Correcto. Bien, antes de pasar a los alegatos finales, ¿alguna proyección por parte de la demandante? Sí, señor magistrado. Respecto a lo señalado por la parte demandada, mis patrocinados desconocen totalmente el contenido de la supuesta causa justificada alegado por la defensa técnica, puesto como bien lo ampara el artículo 34 del decreto Supremo 00397, que expresa lo siguiente de manera literal, si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar, está en el juicio trabajador, tiene el derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38 del mismo cuerpo normativo, como única reparación por el daño sufrido, también nos dice el referido artículo, que podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente. Los mismos señores magistrados que pedimos en el presente caso. El cálculo de los referidos son los siguientes. Los voy a detallar en los siguientes principios ya. Tenemos por el concepto de indemnización el monto de 7.440 soles. En segundo lugar, tenemos por el concepto de tiempo de servicios, que es el equivalente al monto de 3.255 soles. Y en tercer lugar, tenemos por concepto de vacaciones truncas, que es equivalente al total de 2.790 soles. Y finalmente, tenemos por el concepto de gratificaciones, que equivale al monto de 558 nuevos soles. Es todo, señor magistrado. Gracias, doctora. Eh, ¿Alguna proyección por, de la parte demandada? No, señor magistrado, ninguna. Y entonces. Vamos a pasar a la parte de, a la parte demandante para los alegatos finales. Parte demandante, por favor. Como alegatos finales, señor magistrado, se tiene que se han demostrado en la presente audiencia el vínculo el vínculo laboral que han tenido nuestros patrocinados con la empresa importadora Fabesac. Pero señor magistrado, esta defensa no quiere demostrar directamente, puesto que lo que, ha, lo que se solicita en este proceso es el pago de los beneficios sociales que les corresponden a nuestros patrocinados. Se ha demostrado que han percibido nada más que su sueldo básico por trabajador, los mismos que estamos solicitando y los cuales hemos expresado de manera tácita, indicando los montos que ya se ha indicado y se va a revisar en autos de la presente audiencia. Señor magistrado. Esta defensa técnica realiza el pedido de que con un análisis y un buen estudio de los argumentos y las pruebas entregadas a vuestro juzgado, emita una sentencia justa con los derechos de nuestros patrocinados. todo, señor magistrado. Muchas gracias. Sí, sí, al momento de resolver vamos a tener en cuenta. Bien, ahora la parte demandada, sus alegatos finales. Gracias, señor magistrado. Nosotros Reconocemos el vínculo laboral que tenemos con los señores Guillermo Salazar Ponce e Isidro Condori Capcha. También esperamos que tomen en cuenta las pruebas presentadas, donde se demuestra que hemos cumplido con el pago de las remuneraciones y de esos beneficios que corresponden por ley. Además, que no ha sido un despido arbitrario, ya que están el memorando y las cartas de despido. Gracias, señor Bien. magistrado. Eso sería todo. Habiendo oído sus alegatos finales de las partes por intermedio de sus abogados, vamos a suspender la presente audiencia y grabación por un periodo no mayor a la sala. Ya la volvemos a abrir. Abrimos la sala. Entonces, habiendo transcurrido el tiempo prudencial, el juez va a proceder a emitir su fallo correspondiente al presente proceso. Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 126, 128, 138, 139 de la Constitución Política del Perú, la ley 25920 y los artículos 31 y 47 de la nueva ley procesal de trabajo, la 29497, administrando justicia a nombre de la nación. Fallo declarando fundada en parte la demanda, de demandante interpuesto de por el señor Guillermo Salazar Ponce y condor Condori Capcha contra la empresa Pava Sociedad No Anima Cerrada, representado por su gerente general, Epson Faustino Díaz por indemnización de tiro arbitrario, beneficios sociales, consistente en el pago de reintegro, de gratificaciones, vacaciones sociales y compensación por tiempo de servicio, del 1 de abril del año 2019 al 30 de abril del año 2022. En consecuencia, ordeno que la parte demandada pague a cada uno de los demandantes la suma de mil soles en forma solidaria. Para cada accionante, al tener el vínculo laboral vigente con la parte demandada, el monto de la compensación por tiempo de servicio lo estimamos en la suma de 3.255. Con las la vacaciones truncas, monto 2.790 soles. Para cada uno, que deberá ser depositada en la cuenta que se mantiene en una entidad bancaria malos intereses legales que a la fecha del total de pago adeudado. En cuanto al pronunciamiento de costas y costos este juzgado de parecer se declara infundado respecto a la indemnización por despido arbitrario beneficios sociales certificaciones en el proceso archívese en el de modo y forma de ley. Se pone en conocimiento a las partes notificándose al día siguiente de despedida a la presente sentencia en sus casillas correspondientes para que se den por notificados en la ciudad de Chincha a los 25 días del mes de junio del año 2022. Bueno, hemos terminado a los presentes, a los jóvenes, agradecerles por su tiempo prestado. Muchas gracias de mi parte, doctora. Igual a mis compañeros. Muchísimas gracias, Isidro. Muy buena exposición. Eh, perdón, Alcides. Está Miriam. Muy buena exposición su grupo. Felicitaciones a todos. Han preparado muy bien su simulación de... Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Por favor, para el grupo de WhatsApp me envían eh, su relación. Correcto. ¿Qué otro grupo más va a realizar su simulación de audiencia? Dime milagros.